Rock al Parque con Puerquerama Saludos a toda la gente Saludos, saludos, saludos gente de Orbita Saludos parceros, saludos, saludos. gente de Bogotá saludos, saludos gente de todo Colombia Sus redes sociales Para que todos nos puedan seguir Es bien fácil, eh, solo tenemos Twitter y Facebook Porque de verdad es que somos Antitecnología, bueno no somos Antitecnología, no la sabemos usar Pero bueno, es en Facebook Y en Twitter, como Puerquerama No va, no va a haber otra banda que se quiera